Hola a todos entra a tu mejor estado de chi a tu mejor estado de chicong. Siéntate en una postura confortable. Close eyes. Cierra los ojos. Smile. Con una sonrisa interior. Relax the whole body. Relaja todo el cuerpo. <coughs> Haz una respiración profunda. Deep la respiración profunda es muy lenta y suave la respiración profunda penetra todo el cuerpo de chi tan inferior tan en medio y tan superior y los tres centros se funden juntos Observa cómo la respiración sucede en los tres los mismos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo el chi se armoniza junto. Relaja. Desde el espacio interior de la cabeza, vacío. Desde la conciencia, siente vacío. Y trae esa sensación de vacío a todo el cuerpo, desde la conciencia vacío, relaja, continúa respirando y sintiendo la respiración. Ahora la respiración sucede en todo el cuerpo de Chi, y al mismo tiempo, relaja todo el cuerpo de Chi, Poco desde el espacio interior del cuerpo se abre y se funde con el cielo azul. Siente el cielo azul. El interior del cielo azul está lleno de vitalidad. Siente que nuestro espacio interior se funde con el cielo azul. La vitalidad fuerte del cielo azul viene al interior del cuerpo profundamente. Siente que la respiración se hace grande y se hace la respiración del cielo azul a lo largo de esa respiración todo el cielo azul viene el chi desde todas direcciones al interior del cuerpo y ahora es un gran cuerpo de chi Blue sky come to inside. Inside become a el cielo blue sky. azul viene al interior y el interior se hace cielo azul this disfruta esa respiración esta el chi del cielo azul viene al interior más y más Experience Experimenta el rastro vacío del cielo azul y del cielo azul en el exterior. El chi del universo viene al cielo azul y el chi del cielo azul viene profundamente al interior el profundo interior se funde en el cielo azul se funde con el vasto vacío del universo este Disfruta esta respiración. Siente que el chi puro del universo se reúne profundamente en el interior más y más. El campo de chi alrededor del cuerpo, en tu casa y en tu familia, se hace muy fuerte. El campo de chi en el cuerpo se hace muy fuerte. Visualiza, piensa y siente. El campo de chi entra al cuerpo y el cuerpo en el interior. El campo de chi de todos los órganos internos se nutren y se hacen más y más fuertes. Todos los tejidos. El campo de chi de cada célula pequeña se vuelve más y más fuerte en nuestro cuerpo el chi se hace muy abundante muy fuerte nuestro sistema inmuno se hace fuerte y poderoso se transforman todos los problemas, todos los virus el campo de chi alrededor del cuerpo previene cualquier tipo de problema para el cuerpo. Relaja. La conciencia pura Siente la conciencia pura en el vasto infinito espacio de chi. Cuando decimos conciencia pura, inmediatamente puedes sentir que estás que desde el nivel de Chi vienes a, a la conciencia pura de Chi en este nivel y estamos en un infinito y fuerte espacio de Chi y el Chi nutre la vida ese puro Chi también nutre la conciencia y la conciencia puede ir a través de todos los niveles de chi dando información para transformar el chi para gestionar la vida y gestionar todos los niveles de chi y todo el mundo de forma armoniosa Ahora siente en nuestra conciencia pura o en nuestra conciencia pura. Principalmente da información para reunir chi. El chi se armoniza con el chi del cuerpo estamos en esa, big, es en esa gran completud en ese estado de gran completud y, y podemos reunir el Chi puro del universo nutrir, a los, nutrir los centros de Chi y mejorar todo el Chi en el cuerpo. Así que ahora solo experimentamos la completud. Ese es el fundamento del Chi para todos los espacios. Nuestra conciencia pura despierta, se funde con todo el cuerpo el cuerpo se funde con el cielo azul y con todo el mundo. A través de la respiración continu continuamos armonizando nuestro chi y profundamente el chi interno. Ahora siente que el gran cuerpo de chi en el interior está respirando. Cuando respiramos, cuando inspiramos, siente que traemos todo el chi del vasto universo y es absorbido hacia el chi interno, constituyendo un gran espacio interior. Y el espacio interior al mismo tiempo se expande. Cuando exhalas, la conciencia se abre, se funde con el cielo azul en el universo y al mismo tiempo el universo viene profundamente al interior. Si no puedes experimentar esta, esta sensación, solamente sigue tus sensaciones. No hay distracciones. Solo sigue la completud de las sensaciones a través de la respiración. Todo el cuerpo de chi vacío, respira, inspira y exhala. Especialmente experimenta la piel, cómo se llena de chi. Cuando inspiras y exhalas, la experimenta la piel nuestro chi de la piel y el chi alrededor de la piel es muy importante para proteger nuestra energía so la piel es el primer sistema inmune del cuerpo físico. Cuando está fuerte, ningún virus puede ir a través de la piel al interior. Las bacterias tampoco consiguen entrar. La piel puede reparar y recuperar. Como si fuéramos pequeños bebés. La piel se, re se repara muy rápidamente y se hace muy fuerte. Con la respiración, inspiración y exhalación, siente que la piel se mueve, el espacio de la piel se mueve. Enfócate en todo el cuerpo. Siente el chi de la piel, la piel es vacía, está en un estado puro de chi, relaja el chi de la piel y de los pulmones se funden juntos. La respiración de los pulmones se mueve, se abre y se cierra. Y la piel sigue a los pulmones abriéndose y cerrando. El chi de la piel y de los pulmones conecta con todo el chi del entorno, creando un campo de chi. Respira, inspira y exhala. Conecta con todo el cielo azul. El chi del azul, del cielo azul, viene a la piel y la piel se hace más y más fuerte. El chi de la piel se hace muy fuerte. Y el chi va profundamente dentro del cuerpo. Dentro el chi se hace muy fuerte. Experimenta estos niveles de transformación cuidadosamente. Siente que todas las transformaciones suceden en la conciencia pura. La conciencia pura es muy pura en su interior, estable y con información armoniosa. Profundamente ¿eh? confía. Tú estás muy saludable. Esa información saludable. Va a través de los pulmones, la piel y todo el cuerpo de chi Y la información realiza la, tra la transformación. Disfruta de esta respiración. Todo el cuerpo es un gran espacio de chi. Relaja más la conciencia, más y más. Poco a poco siente el espacio de chi del cuerpo respirando. Es el cielo azul. Se funde con el cielo azul. Se vuelve cielo azul, se vuelve la respiración del cielo azul. Todas las células en el interior. Están completamente abiertas y se funden con el cielo azul. Todo se vuelve chi del cielo azul con una gran armonía. Siente la vitalidad volviéndose cada vez más y más fuerte. respiración del cielo azul se funde con todo el universo, se vuelve universo, respiración de universo. El universo vasto conecta con. El espacio interior profundamente. Totalmente relajado. Un vacío. relaja la conciencia pura con una sonrisa interior el amor universal se funde con todo relaja más la conciencia can feel the river of the entire conscious universe al relajarla siente que nos fundimos más con toda la complejidad del universo. La conciencia pura durmiendo en todo el universo. Es amor universal. Y disfruta de la información. Siente la respiración universal va a través del espacio de cada pequeña célula. Todo el chi puro del cuerpo se transforma totalmente con el universo. Inside. El interior es muy muy profundo, muy muy pacífico, Just solo disfruta, es muy, muy sutil muy suave respiración lenta respiración universal confía que todos los niveles de la vida y de la energía se transforman y se vuelven cada vez a un estado mejor todos los bloqueos y problemas se transforman, desaparecen la respiración es el poderoso es el poder del universo. La conciencia pura es información de amor universal. Y directamente el interior se transforma. La información determina la transformación. Debes sentir que la conciencia pura es muy hermosa, es muy hermosa información transformando todo el chino a una vida hermosa. Poco a poco, la respiración se hace muy suave, lenta y pacífica. Si sí, de repente la respiración se detiene no te preocupes en la respiración del universo la respiración del universo hace que nuestra conciencia se haga más y más clara más clara más unificada. Relax. Relaje. ha uh -huh. En esta completud Everything pura, is todo es chi. La tierra es chi. Nosotros estamos respirando juntos con nuestra. Nuestra tierra, con el chi de nuestra tierra Todo el chi de la tierra está respirando Somos uno con la tierra El chi de la tierra es muy armonioso, muy saludable Nosotros somos uno. La sociedad y la naturaleza somos uno. Experimenta toda la humanidad. Y la naturaleza, animales y plantas somos uno. Con la tierra. Todo está en nuestra conciencia pura. Todo está también en el infinito campo de Chi. Experimenta nuestra respiración. La Human sociedad humana y el mundo natural world, respira. La conciencia pura, pura va a través, a través de todo el espacio de Chi, va a través de todo. Y todo está en la conciencia pura. Podemos decir que la conciencia y la completud de chi se funde junta y que la conciencia es la completud y la respiración es la respiración de la conciencia, de la completud, de la totalidad de la conciencia. La información de la conciencia en el interior es amor universal. Todo se transforma, se vuelve armonioso y saludable. Cada conscious consciente es una gran transformación. La inspiración de la conciencia en su totalidad es pura transformación, es jun qua vacío. En esta respiración de la completitud de la conciencia, nosotros escogemos la conciencia pura, escoge los centros de chi y primero va al Tantien inferior. Observa el tantien inferior. El tantien inferior, el espacio del tantien inferior es un centro de chi y es un infinito y completo totalidad. Siente que todo está, la conciencia está en el tantien inferior. Siente la respiración del tan en inferior siente el poder de la respiración sucediendo en el profundo del tantí en inferior y ahí se conecta la infinita conciencia completa, la totalidad, In inspira deep, deep space, muy profundamente al interior del Tantien, inferior. Space, Todo el Chi del Universo Está en el tan inferior y este se expande. Experimenta el tan inferior, profundamente en el interior. La respiración es, es poderosa y muy suave con el chi del universo. La respiración es muy suave y lenta. Relaja. el centro del Tantien inferior es el centro de todo el universo de toda la conciencia del universo de todo el universo, todo el universo consciente mueve este backward, centro un poquito hacia atrás este centro a se llama MIG el palacio interior de MIG MEN ese espacio en su interior es nuestro chi interno es nuestra información de Chinen Chikun, se concentra en ese espacio. En este espacio. El Chi interno es muy puro. El palacio interior de migmen es el centro de la conciencia del universo, es en la parte posterior del abdomen. Profunda. Respira hacia MiGMEN, hacia el palacio interior de MiGMEN. Obsérvalo observa, observa, si profundamente. Consciencia libera, La conciencia pura se relaja totalmente y se duerme en este espacio. Conecta con el infinito. Universo despierto No pienses en nada, no hagas nada Solamente disfruta de la, de la respiración en el palacio interior de Migmen De la respiración del universo Nuestra fuerza original de la vida viene de Mikmen, desde el palacio interior de Mikmen. Comienza ahí. El original, el poder original de la respiración. La respiración de la vida viene del espacio interior de MIGMEN, profundamente en el interior, relaja totalmente. cuando te mantienes y duermes en el palacio interior de MiG-Men, si alguna reacción sucede si algún movimiento interno sucede No te preocupes. Solo enfócate en la respiración muy pura de Migmen. Nuestro poder interno de Chi, nuestra información poderosa, se activará y se creará un gran poder ese poder puede sanar todos los problemas del cuerpo solo duerme en ese espacio sutil, claro, tranquilo. mantente sosteniendo una bola de chi como si sostuvieras el palacio interior de Migmen el chi allí In inner palace, chi, more and more abundant. el chi del palacio interior de migmen se hace más y más abundante ese chi Es el poder, inner poder power. interno original. Ok. Slowly Despacio. Consciously Conscientemente, el centro de sube ese centro a Huan a la zona a del páncreas. Pancreas, pancreas observa el páncreas y el páncreas se vuelve a un espacio vacío. Sostiene, sostiene la bola de chi hacia el páncreas y la conciencia pura va al interior del páncreas y alrededor del páncreas todo se vuelve vacío el espacio vacío del páncreas se expande a todo el cuerpo. Se expande todo hacia el cielo azul y a todo el universo. Siente la respiración. La respiración, el centro es en el páncreas. páncreas en Hay alrededor este del páncreas en ese espacio. Este centro se, este centro se llama Hong Yuan Chao. Hong el... Yuan Chao respira. Hong Yuan Este centro de Chi es el centro que corresponde a los cinco órganos, el chi de los cinco órganos se funde junto y se armoniza, se equilibra y crean emociones equilibradas. Sentimos que nuestras emociones muy muy se vuelven balanceadas y equilibradas. en se expande a los cinco órganos y, y el chi de los cinco órganos se funde en junjo en chia. Hun Yuan se expande a todo el cuerpo de Chi, hacia el campo de Chi, hacia el cielo azul, hacia el universo. Y a nivel de Junyo Yuan las manos y los brazos guían, abrir y cerrar. Conecta profundamente al interior de Junyo Yuan vacío, espacio vacío abrir. El espacio, el grande y enorme espacio de Hong Yuan Chao se abre. El espacio del universo despierto se abre. Cerrar. con una sonrisa interior. Cerrar. Gente muy profundamente de Hunyuan. Shao El interior muy puro. Muy armonioso. Abrir, las emociones son, están muy armoniosas, los órganos internos se abren, el espacio del universo se abre, cerrar, Ve muy profundamente al interior de Juan. Abrir. Abrir. El chi en el interior de Chiao es abundante. El chi fluye bien. Las funciones están muy hermosas. This place also can help with este espacio se transforma. Puede transformar la energía del alimento y puede expandirse y sostener todo el cuerpo. balance lo más importante es equilibrar las emociones el espacio de Chao se abre todo con una sonrisa es amor universal abrir Y del universo, el, del cielo del azul, y azul y del campo de Chi viene al interior de Hong Yuan dentro es muy profundo y muy armonioso okay. muy el bien el sistema inmune se hace muy poderoso Ahora, y fuerte despacio eleva la bola de chi frente al pecho a nivel de tanjon con una sonrisa siente el espacio interior del pecho siente que es el centro del universo Chi, the, Todo el chi puro del universo conecta con el espacio de chi es lo que de que say, Se llama Tanti en medio. Space, deep inside, expand, se expande, open, se abre. Expand, toda la bola de chi, una gran bola de chi. Siente el tantien en medio, siente la respiración de la totalidad del tantien en medio, conectando con todo el campo de Chi, el cielo azul y el universo. La respiración es muy, muy suave, relajada. muy relajada. No hay fuerza. No hay no uses fuerza. Cuando respira body. Siente que todo el chi universal va profundamente al tantí en medio. Cuando te abres, el tantí en medio se funde con todo el espacio del universo. Todo está en nuestra conciencia pura. El espacio del en inferior, el chi de los pulmones, el chi del corazón. Respiren. La respiración de chi se hace muy armoniosa y muy potente las manos guían abrir y cerrar abrir desde lo profundo del interior abrir abrir Cerrá. Oh. Siente que el espacio es la conciencia despierta, el amor uni universal también está abriendo. Sostén la bola de Chi Ahora, enfrente al en cuerpo del del Tien, y nos centramos en el centro del Tantien superior. El centro del Tan, es del Tan superior es Shen Palace, el Palacio Shenxi. Siente que el chi del cerebro, todas las células del cerebro se vuelven transparentes, todo el chi se hace transparente, el tantien superior se abre, Sky, Se funde con el cielo azul y con el universo. Siente el tantien superior. The, siente la respiración en el tantien superior. Tantien, Desde el centro de Shenshi Palace, Shenshi Palace universe, conecta con todo el universo con toda la conciencia en sí, con el universo, con toda la respiración de la conciencia universal. La respiración es muy suave. Cuando inspiras suavemente, el chi puro nutre el Tantien superior, las células y nuestra conciencia. Cuando exhalas desde el centro del Tantien superior, abrimos y nos fundimos con el puro universo. La intención es muy muy suave. Casi como no hacer nada, como el estado de no hacer nada. Relaja completamente el centro. Totalmente. abre yintan el trecejo, abre el palacio con una sonrisa, siente esa totalidad de conciencia, está respirando suavemente, amablemente y tras, con la respiración transforma todo el universo todo el chi puro del universo La respiración del Tantien superior es muy pura y so fina. Even it's to Sí, incluso es difícil experimentarlo. ¿no? Pero más o menos tú tienes alguna experiencia, sensación sutil. Relájate más. Relájate. Más. Relájate. Ok. Now, Ahora siente el Tantien superior. Conecta con el Tantien medio. El chipuro del universo. Viene al Tantien superior. Al Tantien medio. A Hong Yuan Chao. Al Tantien inferior. Tu Hui Ah, el centro tendinoso del perineo. Experimenta la respiración en el canal del medio, todo el cuerpo. Desde el, desde el medio, para conecta con huijin y cambia el chi. El canal de chi. El canal de chi medio se hace claro, vacío. El canal medio se expande y es una gran columna de chi. Esta columna de chi va hacia el cielo y la tierra. Esta gran columna de chi que está respirando. Cuando inspiras, el chi universal viene hacia la gran columna de chi que hace brillante y transparente en el interior. Cuando exhalas, el Chi va al infinito y vasto universo. Una respiración muy profunda y suave. El Chi puro viene al dentro de la columna de Chi. Se hace muy puro en la columna de chi. Sleeping, the big chi column inside. Duerme dentro de esa gran columna de chi. Me da chi inside el canal medio en el interior, conecta con el gran cielo azul y con el gran universo, disfruta la respiración, La gran columna de Chi se expande en el universo. Ahora, todo el cuerpo de Chi y el universo son uno. Solo siente la respiración del universo. Experimenta que el Chi del universo viene profundamente al interior. Y toda la piel de Chi respira llegando muy profundamente la piel y alrededor de la piel y alrededor del cuerpo. Siénteme, sostén una, sostén una bola de chi y suavemente rotamos esa bola de chi un poquito, sintiendo el campo de chi, el campo de chi en torno al cuerpo se vuelve muy fuerte, muy fuerte, se funde con el cielo, suavemente mueve y puede sentirlo. El chi de la piel es brillante. Con una respiración profunda siente que el chi interno se hace muy fuerte y muy poderoso. Ahora tenemos un cuerpo de chi muy poderoso, una gran bola de chi en todo el cuerpo de Chi, el Chi es muy abundante y todas las funciones son hermosas. Todo el sistema inmuno es muy poderoso, transforma. Todo el mundo está saludable y todos los problemas desaparecen. Con una sonrisa, Eleva la bola de chi hacia arriba, por encima de la cabeza, vertemos el chi, a través del en superior. a través del cuello here. a través del tanti en medio hong yuanqiao hong yuanqiao over inferior Let's come on qi. cubrimos tu chi con las palmas feel the whole body internal chi Siente que todo el chi del cuerpo es uh, muy fuerte. Hoy, nuestro chi ha tenido una muy buena transformación. Si todos los días haces este tipo de meditación, rápidamente tu cuerpo será muy fuerte. Podrás transformarlo y podrás transformar todos los bloqueos. Puedes rápidamente mejorar tu sistema inmune. Abre los ojos despacio, separa los brazos a ambos lados del cuerpo.